se entretengan en algo, eh, pero en algo rico ahora les vamos a preparar una torta de cangrejo prepárense para esta torta de cangrejo, para eso necesitas un cangrejo enharínalo remojalo en temperatura fríelo completo En una torta de agua preferentemente caliente, añade frijoles y monte al cangrejo. También mayonesa y aguacate. Agrega cilantro y eso es todo. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo gmail.com